La formación docente ha ido ganando impulso y ha sido foco de atención por parte de la administración, sindicatos, asociaciones, instituciones y del propio colectivo docente. ¿Qué ingredientes necesitamos para garantizar un proceso formativo dirigido a promover la innovación y el desarrollo profesional docente? En esta unidad de contenido trabajaremos en torno al concepto de desarrollo profesional docente, e identificaremos algunas de las posibles estrategias para lograrlo. Incidiremos en la necesidad de trabajar de forma colectiva y de huir de modelos de formación en TIC que únicamente insisten en el manejo de aparatos tecnológicos.